Hola, le damos la bienvenida a la asignatura, una nueva sección de Gran Canaria Accesible. Yo soy Inés, mi compañera Nuria. Este material se compone de una serie de vídeos que hemos elaborado con el fin de dar visibilidad y acercarles a la lengua de signos española. En los vídeos podrán ver diferentes situaciones de comunicación en lengua de signos, y vocabulario relacionado con la situación que les presentamos, por ejemplo, eh, vocabulario relacionado con las profesiones, con los colores, los días de la semana, números, y en base a eso verán diferentes situaciones. También veremos cómo comunicarnos o las pautas de comunicación en lengua de signos. En fin, una serie de vídeos que no se pueden perder. Esperamos que lo disfruten y que les sea de provecho. Nos vemos pronto. Chao.